Y sonrisa que me motiva a encantar, eres esa droga mami que recorre en todos los sistemas, Para no la caída en un vuelo por tus labios besar, con esa mirada que tú no tienes, nena de más intensa, con esos ojitos tan bonitos que me inspira a cantar. I'm going